Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Andrés Salari, con el gran gusto de presentar el segundo capítulo de esta nueva aventura que se llama Coordenada Sur por el Arana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un fraterno abrazo. Hola Andrés, eh, muy buenas tardes, buenas noches y un saludo cordial a todos los televidentes. Eh, un enorme aprecio por el trabajo que está haciendo el equipo técnico de Avia Ayala. Bueno, acá estamos y como decíamos en esta aventura, ya lo saben, charlamos una horita por semana de geopolítica y en lo que es la geopolítica global, valga la redundancia, lo más angustiante y fuertemente informativo de estos últimos dos meses ha sido, obviamente, y lo es, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es por supuesto solo un conflicto entre Rusia y Ucrania, tiene un tinte absolutamente eh, global y sobre todo en lo que incumbe a las principales potencias occidentales y en este capítulo vamos a seguir hablando de ello. En ese marco vamos a repasar eh, una declaración muy breve del de periodista y analista Rafael Poc de Feliu. Eh, él es español y tuvo un intercambio en España, en una universidad, con quien fuera en su momento uno de los principales responsables editoriales del periódico El País de España y de Madrid. Como el tema media está en el centro de la escena, siempre nos interesa mucho analizar las corrupción y dar nuestra coordenada sur. Obviamente vamos a iniciar entonces con esa pequeña intervención o intercambio de Rafael Poc y después seguimos charlando seamos eh, ingenuos y no seamos, o sea, no nos tomáis el pelo, por favor. ¿eh? Estoy aquí como profesor de universidad, podemos hablar de los cintas, podemos hablar un montón de cosas. a pero... hablar del pluralismo informativo. Sí, en el sí, sí, sí, tú pero... fuiste jefe de opinión de un diario del sí, país es que, que lo... solo da opiniones eh, en un sentido. ¿Cómo? Solo, solo da un diario que si tú miras los titulares, todo es, eh, yo no lo leo. Pero, país, pero eso es ahora o antes, pero vamos a hablar del país bueno, ahora. Vamos. Otra, una de las señoras que iban a estar aquí presentes hoy, Pero, ha eh, trabajado, por favor, yo creo trabaja, que esto, de verdad, principal es que no sé. Rafael, yo me voy, el, vale, de verdad, vale. si vamos a empezar con... La, es que vamos a dejar que, que, está fuera que haga... debate. No, no, no, no está fuera del debate, está fuera el la debate propaganda está yo... en el centro de no. este conflicto. La propaganda está en el centro de este conflicto, decía el periodista Rafael Poc, quien, Juan Ramón, está hoy invitado con nosotros para charlar un ratito aquí en Coordenada Sur. Andrés, eh, creo que el, la respuesta de Rafael ha sido una respuesta tan contundente que lo obligó al periodista del país, creo, a abandonar el set y me parece una falta de respeto con eh, la audiencia. Eh, me corresponde presentarlo a Rafael Poch de Feliu, un eh, estudioso, analista, un proficuo eh, escritor eh, sobre la problemática geopolítica global, pero en particular su tratamiento sobre la uh, geopolítica europea, particularmente, y, y también, por, por supuesto, euroasiática. Eh, Rafael Poche es un, eh, fue eh, corresponsal del periódico La Vanguardia, si no mal no recuerdo, casi por dos décadas, cubrió todo lo que a, le, le pasó a, a, a Rusia en los últimos 20 años, eh, desde Moscú, cubrió eh, gran parte de la, de la información también en Pekín, en China, y por supuesto también en Berlín, por lo tanto tiene un dominio muy amplio hoy día del, del contexto eh, eh, que, está, eh, que está transcurriendo en, Chi en Rusia y, eh, y Ucrania. Pero um, lo más destacado son sus libros. Eh, Rafael tiene dos o tres libros que me ha atrevido a leerlos rápidamente con las disculpas de Rafael y uno de los últimos libros que tiene es el libro La invasión de Ucrania, que lo ha publicado en el mes de enero, yo creo, a una velocidad eh, de, eh, de crucero, porque por, la, por, la, por la urgencia ah, para, para, para enfocar desde una perspectiva distinta este conflicto, pero también tiene un libro que yo creo que es muy sólido para entender eh, la situación de Rusia, y justamente se llama Entender a Rusia de Putin, de la humillación al restablecimiento. Eh, y, el, y los otros dos libros, por supuesto, Europa en descomposición, que también es un libro obligado para, uh, para, para tratar de entender el papel que está cumpliendo la Unión Europea en este conflicto que está estremeciendo al mundo. Eh, quiero agradecerte Rafael, yo te he estado siguiendo en tus entrevistas, he estado leyendo tus, tu blog, tus columnas de opinión y me parecen de una, de una objetividad eh, eh, valorable eh, y, y justamente quiero hacerte una pregunta así aparentemente incómoda. Mi pregunta es, eh, en, esta, hay una, en esta línea de una objetividad periodística, investigativa tuya sobre el conflicto Rusia-Ucrania eh, y particularmente en el libro precisamente de, sobre la invasión de eh, Ucrania, como que le atribuyes a Rusia eh, una buena parte de la responsabilidad de este conflicto? ¿Cuán cierta es esta... Esta tentación tuya, desde mi, desde mi punto de vista, de atribuirle a Rusia la responsabilidad de este conflicto global. Por favor, eh, eh, si nos puedes eh, esclarecer esta, esta pregunta. Bueno, es, es, un, es una agresión militar de un país eh, poderoso sobre otro más pequeño y, y más débil, ¿no? eh, de un país eh, que es Rusia, que además que tiene una tradición imperial, histórica, importante, y eh, que tiene una actitud hacia su vecino ucraniano pues eh, bastante de menosprecio, ¿no? en el sentido de que no reconoce demasiado claramente su su soberanía, digamos, o su derecho a la soberanía, y eso ya desde la época de los zares, ¿verdad? Eh, al mismo tiempo, o sea, yo lo que, simplemente la idea que defiendo es que hay una responsabilidad compartida en este asunto, ¿no? Y, y también hay una responsabilidad rusa en ello, ¿no? Eh, el hecho de que se esté destruyendo Ucrania en estos momentos, pues es una una evidencia de esa, de esa responsabilidad. ¿no? No, podemos, no podemos cerrar los ojos. ¿no? Al mismo tiempo, hay una historia anterior a este 24 de febrero cuando empieza la, la invasión. ¿no? Hay una historia de 20 años ¿no? que permiten comprender y explicar esta barbaridad. ¿no? Y eh, este segundo aspecto ¿eh? que es crucial para comprender este conflicto ¿eh? y para comprender que, como tú muy bien has dicho, eh, además de esta, de esta guerra entre Rusia y Ucrania, por encima de eso hay un conflicto superior, que es el conflicto entre el occidente colectivo, digamos, y eh, Rusia y China, ¿no? por el otro, por otro lado, ¿no? pues este segundo aspecto en la, en la narrativa informativa aquí europea y occidental, simplemente no se reconoce. ¿no? Solo se apunta a la responsabilidad de Rusia y al, al, al hecho de esta criminal invasión de una de una nación soberana cuya eh, soberanía pues, eh, e integridad territorial se ha violado claramente. ¿no? Rafael. Ayúdame, por favor, a, a construir un posicionamiento sobre este conflicto, porque no lo termino yo de tener en claro. Coincido, y tal vez ahí tenga un, un matiz con Juan Ramón, en que es una barbaridad la invasión Rusia en contra de Ucrania. Y, y no, está, no encuentro cómo justificarla. Sin embargo, la semana pasada entrevistamos a Tilio Borón y él nos daba toda la explicación de por qué... Se, se produjo esta aventura militar y yo la conozco también, he seguido el conflicto de Ucrania eh, hace mucho tiempo, hemos trazado paralelismos entre lo que sucede en Ucrania y mucho de lo que vimos en Bolivia al respecto de las revoluciones de colores, de, de, la, de, la in, de, de inyectar dinero por parte de Washington a grupos opositores para desestabilizar a gobiernos, etcétera. Y lo que Atilio Borón decía que era, había sido, Rusia había sido empujada directamente a esta invasión militar. Y yo no estoy de acuerdo con, con la invasión militar ni con lo que dijo Atilio Borón, pero tengo una contradicción, porque creo que la exposición que él hacía era correcta y que luego de escucharla entendíamos que Rusia evidentemente fue empujada o todo parece indicar que fue empujada a esta aventura militar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para posicionarnos desde una visión progresista, humanista, pero también entendiendo la provocación que vos mencionás en muchos de tus escritos, de la estrategia estadounidense de provocar y provocar y provocar y provocar al oso ruso? ¿Cómo, cómo, de, cómo, nos, cómo hacemos para posicionarnos? Bueno, lo primero es eh, decir que esta guerra se podría se podía haber evitado. ¿no? Por un lado, como he dicho, tiene una historia de dos décadas, por lo menos. ¿no? Eh, es el resultado de dos décadas de, de, de acumulación de agravios y de avances militares y de, y de ningunear e ignorar eh, las, eh, las, los intereses de seguridad de Rusia en Europa. ¿no? desde el fin de la Guerra Fría hasta anteayer, ¿no? pero en una, en una cronología más, eh, más cercana y más corta, pues esta guerra se podía haber evitado simplemente negociando los puntos que el Ministerio de Exteriores ruso presentó a la OTAN y a Estados Unidos el 16 de diciembre, en, un, en dos documentos claramente, eh, claramente formulados. ¿eh? y además acompañados por el despliegue de 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana, con lo cual se daba a entender con toda claridad que, bueno, que había que negociar esos puntos y que si no se negociaba ¿eh? había un peligro eh, de militar que ellos formularon diciendo tomaremos medidas eh, militares adecuadas si no se nos hace caso. ¿no? Bueno, pues Yo no se que... les hizo caso. En esos, en esos documentos se decía... ¿eh? Se pedía la neutralidad de Ucrania, se pedía la retirada de infraestructuras militares que amenazan a Rusia en, en, en el entorno de Rusia, se pedía el restablecimiento del Acuerdo de Armas Nucleares Estratégicas, INF, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2019, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿Pero qué opción, eh, le quedaba, qué opción le quedaba a Putin y a Moscú si no era lanzar... Si no frenaban estas, esta, esta injerencia y esta expansión de la OTAN, ¿qué opción le quedaba a Moscú, que no, que no fuera la, la militar? Ahí hay un debate. ¿no? En esta pregunta nos, nos ofrece la oportunidad de, de, de, de un debate. Eh, yo lo que diré es eh, lo que dicen los dirigentes rusos. ¿no? Los dirigentes rusos dicen que... Eh, el país estaba confrontado con una amenaza existencial. ¿Eh? Dicen, decían que, aunque, la, aunque Ucrania no estaba en la OTAN, la OTAN estaba en Ucrania ya. ¿Eh? Y eso tiene una cronología ¿eh? muy clara. ¿no? Empecemos por el año 2014, cuando en... Eh, en, en Ucrania hay una mezcla de revolución popular y de revolución popular fallida y de in, operación de cambio de régimen auspiciada por Occidente. La complejidad de los acontecimientos del año 14 es precisamente esta, esta doble calificación. ¿no? Por un lado, un movimiento popular genuino contra la corrupción, harto del gobierno, etc que produce pues, una, una una revuelta popular, una revolución, pero esa revolución es fallida. ¿Y por qué es fallida? Pues porque no tiene programa, porque no tiene líderes y porque lo único que consigue es cambiar un régimen corrupto, el régimen del presidente Yanukovych, que era un, que era un millonario, ¿no? por otro régimen corrupto, ¿no? Coloca en la presidencia un señor que se llama Poroshenko, que era la séptima fortuna del país. ¿no? La única diferencia entre estos dos presidentes corruptos y millonarios era que el uno, uno jugaba a dos manos con los intereses de Rusia y de Occidente, ¿eh? el que fue depuesto, y su, su y su sucesor era eh, un, eh, digamos, eh, devoto de la disciplina occidental. Esa es la única diferencia. ¿no? y la revolución del Maidán, ¿no? la revuelta popular del Maidán del año 14, no se hizo para eso. Se hizo para acabar con la corrupción y, y no se consiguió. Por eso digo que fue un movimiento popular fallido. ¿no? Lo que no fue fallido fue lo otro, el otro componente, ¿no? fue el cambio de régimen. ¿no? Y ahí eh, está en el cambio de disciplina de los nuevos dirigentes, el nuevo gobierno. Ucrania era un país que tenía dos identidades nacionales. Una la que dominaba en el oeste del país, zonas que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, históricamente, a Polonia, y que solo muy tardíamente fueron incorporadas a la Unión Soviética. Concretamente, en el año 40, eh, la Ucrania Occidental eh, fue incorporada, luego fue conquistada por los alemanes y recuperada por, por los soviéticos ya en el, año, eh, en el año 45, definitivamente. verdad Eso a un lado. Y a otro lado otra Ucrania eh, con otra identidad eh, eh, que era mucho más próxima a Rusia lingüísticamente desde el punto de vista de la tradición cultural, de la religión, del idioma y eh, de, la, de, la, de, de los sentimientos. ¿no? Entonces, estas dos Ucranias, eh, desde la independencia del año 91, convivieron más o menos, eh, sin demasiados... Eh, y sin incidentes mayores, digamos, hubo un pluralismo entre ellas, había un equilibrio. A veces ganaban las fuerzas de un lado, a veces luego ganaban las fuerzas de otro, se turnaba en el poder y más o menos conviv se convivía en todo eso. ¿no? Pero en el año 2014, ¿eh? como consecuencia de, esa, de ese cambio de gobierno y de la presión occidental reiterada, ese equilibrio se rompió y al romperse ese equilibrio se abrió una perspectiva de Guerra civil, de conflicto. Las tensiones se convirtieron en conflicto. El, el, el, el, el, el, el cambio de gobierno de 2014 no fue aceptado por Ucrania Oriental, por la zona más rusófila, ¿eh? y eso se expresó de diversas maneras. En Odessa, donde yo estuve, habían manifestaciones de decenas de miles de adversarios del cambio de, de, de, de régimen en Kiev. ¿eh? Y esas manifestaciones acabaron siendo aplastadas ¿eh? el 2 de mayo en una, en una acción represiva que movilizó a hinchas de fútbol, a la pasividad de la policía y tal, y que acabó con, con la muerte de unas 40, de 47 personas, según las cifras oficiales. Un asunto que nunca se investigó. En otros lugares, como Kharkov, por ejemplo, una ciudad 100%, casi 100% ruso-parlante, etc., pues hubo eh, también protestas, pero fueron protestas eh, débiles ¿no? y bastó con enviar a la policía para poner orden allá. En Crimea, donde la, el apoyo, a, a, a, o sea, donde el rechazo, al cambio de régimen era más acusado, simplemente eh, la península se fue a Rusia, fue anexionada por Rusia con el consentimiento de la inmensa mayoría de la población. Fue una operación militar limpia, que no, no se disparó ni un solo tiro y aquello eh, se resolvió así. Y en una cuarta región, en el Donbass, se tomaron las armas y hubo una revuelta popular genuina, ¿eh? una revuelta popular tan genuina como había sido el movimiento eh, popular del 2014 en Kiev. ¿verdad? Entonces, eh, esa resistencia armada eh, fue respondida por el gobierno de Kiev con una declaración de estado de, estado de, de excepción, digamos, empilló al ejército y ahí empezó una guerra civil. Los uh, ucranianos del oeste del Donbás, del este del Donbass, se movilizaron, formaron sus, sus, sus milicias y poco a poco pues, Rusia fue ayudando y esto acabó siendo pues, un conflicto que ha durado ocho años, ha producido 14.000 muertos, entre, entre ellos, la mayoría de ellos, eh, gente de armas, pero también muchos, muchos eh, civiles entre ellos, la mayoría de ellos, eh, civiles inocentes rusófilos, estamos hablando de, no sé, de quizá pues, 2.000, o una, entre ellos 500 niños, una cosa así, no una cosa realmente terrible. Y eso fue lo que, lo que ocurrió en el 2014 y eh, no se explica, eh, esa situación no se explica sin el apoyo también de Occidente para, digamos, eh, acabar de desestabilizar ese país. ¿no? Rafael, eh, este es uno de los conflictos probablemente más difíciles de entender en los últimos 30 o 40 años, y, y, y, y, y eh, no solamente por la complejidad interna de, de Ucrania, sino también por la configuración eh, eh, más... Eh, eh, geopolítica, eh, OTAN versus eh, Rusia. ¿no? Eh, bueno, para, para los bolivianos, para quienes nos están mirando, eh, Ucrania realmente eh, pareciera que eh, habría nacido hace pocos días, es decir, Ucrania, es una, es una realidad tan, tan distante, pero que hoy día se ha, eh, se ha hecho parte de nuestra cotidianidad por los efectos económicos que está produciendo, por las consecuencias políticas, por las presiones de Occidente sobre América Latina, etcétera, etcétera. Yo quisiera mmm, eh, que nos puedas explicar cómo es posible que eh, la Unión Europea, ¿no? que de alguna manera proyectaba una cierta identidad eh, regional eh, al amparo de sus acuerdos económicos, financieros, políticos, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que la Unión Europea se haya sometido prácticamente a los intereses económicos, financieros eh, norteamericanos y haya... Empujado a, a través de la OTAN a este, a este gran conflicto. Eh, tengo, tengo la impresión que la Unión Europea se está convirtiendo en una especie de colonia continental de los intereses norteamericanos, con el riesgo de convertir este continente, ¿no es cierto?, en un escenario de un gran conflicto nuclear. ¿Cómo entender a esta Unión Europea? Que nos eh, que nos vendió la idea de la de, de la democracia de la ciudadanía de la modernidad de la modernización hoy día convertida prácticamente en el factor de ajuste del imperativo geopolítico imperial norteamericano bueno hemos de retroceder casi 30 años ¿no? al fin de la guerra fría ¿no? para recordar que eh, la retirada históricamente sin precedentes de del Imperio Soviético de Europa del Este, eh, concluyó con un acuerdo, eh, un acuerdo eh, en parte verbal, pero eh, formulado por prácticamente todas las primeras figuras eh, de, de la política implicadas en aquello entonces, y estoy pensando en el presidente de Estados Unidos, en el, en el subsecretario de Estado, en el presidente Mitterrand de Francia, en el presidente de el canciller federal de Alemania, su ministro de Exteriores, en el secretario general de la OTAN, y en, el, en, el, en, el, en el director de la CIA, un poco, todos los que contaban en aquello, ¿no? de que la retirada de la Unión Soviética de Europa del Este no iba a ser aprovechada para avanzar militarmente hacia las fronteras de la Unión Soviética entonces y luego de Rusia. ¿verdad? Bueno, aquel acuerdo, que tuvo también algún documento escrito, ¿eh? la carta la Carta de París para la Nueva Europa, firmada en noviembre de 1990 en París, en el Palacio del Eliseo, que consideraba que bueno, anunciaba una seguridad, una seguridad continental integrada, es decir, en el que la seguridad de unos no se hacía en menoscabo de la seguridad de los otros, todo eso, ¿eh? aquellas declaraciones verbales y esos documentos, también el documento de la reunificación alemana, lo que se llamó el 2 más 4, todo eso fue simplemente eh, abandonado, fue ignorado, se engañó a Gorbachev. ¿eh? Simplemente es así. ¿no? En lugar de, de, de, de disolverse la OTAN eh, eh, en 1991, después de que se disolviera el Pacto de Varsovia, pues eh, hizo una cumbre en Roma en la, que, en la que se anunció que los cambios que habían tenido lugar en el, en el continente no afectaban a, a, a la función y los objetivos de la OTAN, y que por tanto esta iba a continuar como, como hasta ahora, e incluso se iba a globalizar, ¿verdad? En fin, ¿por qué todo esto? ¿Por qué fracasó aquel proyecto de Gorbachev de la gran casa común europea? Pues la explicación es muy sencilla, porque si aquello se, se, se, se realizaba, ¿eh? si se llegaba a una normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia… ¿Eh? Y, y, y la Unión Soviética entonces, pues todo aquello se, se, se desmoronaba la, eh, uno de los aspectos de la potencia americana global, que era su control político-militar ¿no? de eh, Europa, ¿no? sencillamente. ¿no? O sea, Estados Unidos dejaba de estar en Europa ¿no? y eso le debilitaba globalmente. ¿no? Por tanto, la solución fue... no ir avanzando la OTAN, crear tensiones en el continente, nuevas tensiones que justificaran ¿eh? la existencia y la continuidad de la OTAN y la, y, y, e impedir ¿no? que eh, Europa y sobre todo Alemania estableciera una relación normalizada y fluida con Rusia. ¿no? Bueno, todo esto es una crónica de, de, de 20 años ¿no? en el que la, el que la, la, la OTAN primero se... se, se se amplió hacia los países del este luego a las, a las mismas eh, repúblicas de la Unión Soviética etcétera etcétera y eh, culmina culmina con el ofrecimiento a ingresar de Ucrania y, eh, y Georgia ¿no? en todas estas etapas Rusia siempre dijo que estaba en contra que no quería que eso afectaba sus intereses de seguridad y nunca se le hizo caso ¿no? ¿por qué no se le hizo caso pues hagamos un poco de memoria ¿no? En el año 94, eh, Moscú inicia una guerra en Chechenia, eh, en la que 2.000 guerreros chechenos, 2.000 guerrilleros chechenos, pusieron en jaque al ejército ruso. ¿no? Entonces, a un país que no es poderoso y que demostraba tal debilidad, eh, nadie se lo tomaba en serio. Eso es lo que ocurrió. ¿no? Entonces, cuando Putin llegó al poder, años después, y restableció un poco. El, la fortaleza del Estado ruso ¿no? eh, intentó de nuevo, desde una posición un poco más fortalecida, hacerse respetar sin dejar de, eh, sin pretender en, en absoluto colisionar con Occidente. Recordemos que en el 2001 Putin es el primero en llamar a, a Bush, eh, proponiéndole, expresándole su solidaridad por los atentados de, del 11S, luego le ofrece toda la cooperación para la invasión de Afganistán. Entonces, en Afganistán los rusos tenían una buena inteligencia con lo que se llamaba la Alianza del Norte contra los talibán, eh, ofreciéndole todas las facilidades para crear bases militares en Asia Central y Estados Unidos las abrió en Tayikistán, en Uzbekistán y en Kirguistán, eh, ofreciéndole incluso un condominio de los recursos naturales de Transcaucasia, de las tres repúblicas de, al, del sur del Cáucaso, etcétera, etcétera. Todo eso... No sirvió para nada. Todo eso fue interpretado en Washington como gestos de debilidad y se continuó ignorando y ninguneando los intereses de eh, seguridad de Rusia. ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, que se instalaron baterías de misiles en, eh, en Polonia y Rumanía con una desfachatez extraordinaria, porque lo que se dijo para justificarlas fue que esas baterías eran contra Irán. ¿no? Si tú quieres neutralizar eh, misiles de Irán con baterías antimisiles como las que se colocaron, no las colocas en Polonia y Rumanía, ¿no? las colocas en Azerbaiyán, las colocas en Oman, las colocas en el Golfo Pérsico, pero no las colocas en, en, en, en las barbas de Rusia. ¿no? Pues todo ese tipo de cosas se hicieron. ¿no? Entonces, bueno, es un vaso, que se, una gota que se va llenando y llegamos a la cumbre de la OTAN, en Bucarest, en el año 2008, estamos cada vez más cerca de la situación actual, ¿no? cuando eh, bueno, se invita a Ucrania a entrar en la OTAN, con la oposición de Francia y de, de, de Alemania, que opinan que es una provocación demasiado excesiva. ¿no? Pero todo y así, en la declaración final de aquella cumbre, se invita formalmente, por presión de Estados Unidos, ayudado por los polacos, a que o que Ucrania ingresa en la OTAN. El argumento que se da entonces es que, bueno, la sociedad ucraniana, o sea, libremente Ucrania quiere entrar en la OTAN, ¿por qué se lo vamos a negar nosotros? Es un argumento totalmente falaz porque en aquel, en aquel entonces las encuestas de opinión en Ucrania daban el siguiente resultado: partidarios de ingresar en la OTAN, 20%. Partidarios de una alianza militar con Rusia, 37%. Partidarios de la neutralidad, 30%. Por tanto, lo que hacía Occidente era forzar una situación a su conveniencia. Y eso lo hacía contra el consejo de sus propios, de sus propios consejeros, digamos. ¿no? En el 2008, el embajador en, en Kiev, de Estados Unidos, era William Barnes, ¿eh? actual jefe de la CIA. ¿Y qué decía? por Wikileaks, eh, por la obra de, de, del, del pobre Julian Assange, eh, un hombre que está, eh, que está eh, amenazado de una, eh, una cárcel, de una extradición a, a Estados Unidos que le puede costar la vida, por denunciar crímenes de guerra, eh, iguales o peores que los que Rusia está cometiendo hoy en, en Ucrania. Bueno, pues en los cables eh, divulgados por, por Wikileaks, eh, eh, sabemos que William Barnes, el embajador eh, de Estados Unidos en Kiev, en febrero de 2008 eh, les decía al Departamento de Estado, la cuestión, esto te estoy, lo estoy leyendo eh, textualmente, la cuestión del ingreso de Ucrania en la OTAN puede dividir al país en dos y llevarla a la violencia, incluso a la guerra civil. Rusia se siente ahora capaz de responder de forma más enérgica a lo que percibe como acciones contra sus intereses nacionales. Estaba perfectamente claro ¿eh? que era una provocación. Y, y a pesar de eso, la continuaron. Bien, así es como, así es, hemos, como, es como hemos llegado a esta situación. Eso no quiere decir, cuidado, y este es un matiz importante, ¿eh? que la invasión de Ucrania de Rusia esté justificada, porque es una barbaridad. Pero eh, ese es el contexto eh, que permite comprender por qué los dirigentes rusos dicen que están enfrentados a una amenaza existencial. Rafael, muy, muy interesante el relato que haces, muy documentado. Evidentemente que es una línea informativa que no, no aparece en las grandes cadenas eh, internacionales. Te agradecemos mucho esta participación, en Coordenada Sur, la única explicación, vamos a hacer un corte ahora, la única explicación que a mí se me ocurre, vos después del corte en todo caso te pedimos unos minutos más y en todo caso me desmentís, es la voracidad del complejo militar industrial para tener a Rusia como un enemigo permanente y así poder justificar su, su propia reproducción o supervivencia. Te que, Querría charlar también después del corte, o que nos cuentes o que nos des tu opinión acerca de cómo podemos informarnos sobre lo que está sucediendo. Porque hasta mí, siendo un profesional de muchos años, cubriendo la geopolítica internacional, me cuesta descubrir a dónde puedo, eh, a dónde puedo acudir informativamente para estar al tanto de lo que sucede, porque me parece que todo son operaciones psicológicas y mentiras difundidas a través de los medios masivos de comunicación, y uno ya no sabe si los profesionales que nos dedicamos a esto ya no sabemos dónde informarnos no me quiero imaginar para la gente que anda medio desprevenida eh, en la sociedad y que tiene poco tiempo para, para informarse sobre estos conflictos globales hacemos un corte aquí en Coordenada Sur con el privilegio de charlar con Rafael Poc de Feliu y al regreso continuamos con este intercambio Está bien Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Seguimos aquí en Coordenada Sur junto a Juan Ramón Quintana y con el privilegio hoy de poder charlar, de poder conocer las apreciaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania del periodista Rafael Pog de Feliu que además fue durante más de dos décadas corresponsal tanto en China como en Rusia. Sería interesante a ver si nos da el tiempo también para hablar de conflicto. Pero yo antes del corte te dejaba, Rafael, la inquietud en este mare magnum informativo y de tanta manipulación de la opinión pública. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos como ciudadanos para informarnos sobre este conflicto? ¿Qué nos recomendás? Es muy difícil porque resulta... Mira, yo en mi periódico, La Vanguardia, en el que trabajé 35 años... Eh, vi una vez eh, en la hemeroteca la información que dio en, en septiembre de 1939 ese diario eh, que era el diario un diario español es decir el diario de un aliado de Hitler ¿no? en eh, 1939 sobre la, la, la, el inicio de la Segunda Guerra Mundial el ataque de Alemania contra contra Polonia y en la vanguardia se leía que Polonia había atacado a Alemania verdad y, y luego al día siguiente a los días siguientes este, este periódico, que, que era un, como digo, un aliado de Hitler, publicaba en su informe pues, la, los comunicados del Reich, de la cancillería del Reich alemán, explicando lo que estaba pasando en la guerra, y al lado publicaba una columnita con lo que explicaba el Ministerio de Exteriores polaco. ¿no? Es decir, que daba un poco las dos versiones y el lector podía orientarse. El problema que tenemos hoy es que han censurado todas las fuentes rusas. En Europa no se puede ver la televisión rusa. Yo no puedo ver la televisión rusa ni la televisión ucraniana ni no puedo leer entrar en la página del Ministerio de Exteriores de, de, de Rusia. No puedo solo la Agencia TAS sí se puede leer, ¿no? pero no, nada más. ¿no? Es muy difícil hacerse una, una idea de lo que pasa. Además, ambos bandos ¿eh? producen muchas muchas una gran cantidad de, de, de propaganda. ¿no? Eh, Hubo una matanza en Bucha, como se dice. Los soldados rusos mataron a 400 personas, a 400 civiles a sangre fría en Bucha, como se dice. Eh, ¿Qué está pasando en Mariupol exactamente? ¿No? Eh, hay que ir con el escepticismo por delante y eh, buscando mucho, eh, seleccionando mucho las fuentes. ¿no? Respecto al, al, al entrismo de, de, de militar eh, occidental en Ucrania, es una cosa que ahora, gracias a la prensa norteamericana, ¿no? sabemos ¿no? que entre, entre el año 2015, o sea, un año después de la operación de cambio de régimen en Kiev y el año 2020, ¿eh? Estados Unidos eh, aportó 5.000 millones de dólares en armas en la modernización del ejército ucraniano. ¿no? 5.000 millones de dólares, es muchísimo, es lo que está, lo que han dado ahora, ¿no? Entonces dieron ya en esos años 5.000 y formaron a 10.000 soldados y cuadros militares eh, ucranianos, algunos de ellos en Estados Unidos, cada año durante 8 años, o sea, formaron a 80.000 soldados. ¿no? Es decir, eh, el ejército ucraniano que en el año 2014 y 2015 era eh, pues decrépito e ineficaz, eh, años después, al día de hoy, pues ha cambiado y ha mejorado mucho, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a un titular del otro día del Wall Street Journal que reconocía textualmente, decía el secreto del éxito militar ucraniano, dos puntos, el adiestramiento de la OTAN ¿no? y, el, y el dinero de la OTAN. verdad Entonces, eh, en fin, esto es, eh, eh, da algunas razones a los rusos cuando dicen que si ellos no hubieran hecho esta invasión, se exponían a algo peor porque en octubre del 2000 en septiembre de 2021 Ucrania y Estados Unidos eh, llegaron a una, una firmaron una, un, un, acuerdo, ¿no? un acuerdo estratégico eh, por el cual eh, Estados Unidos se comprometía a ayudar militarmente digamos a la reconquista a la, de la, de la integridad territorial del país, es decir, a re reconquistar Crimea y el Donbass, las regiones rebeldes, ¿verdad? Y eh, la doctrina militar ucraniana decía textualmente que había que recuperar eso militarmente. O sea que lo que los rusos dicen de que si no hubieran hecho la invasión, tarde o temprano habríamos llegado a una guerra, bueno, es una cosa que todas las guerras de, de, de, de, de agresión, se presentan como guerras preventivas, ¿verdad? Eso lo, lo sabemos eh, por la historia. Pero, mmm, bueno, tiene un, puntos de verdad también eso. ¿no? O sea que esa es un poco la, la cuestión. Y ahora lo que tenemos delante de, sobre, sobre la mesa es comprender una cuestión bastante complicada de, de, de entender y es que Rusia es a la vez un país poderoso y un país frágil. ¿eh? Y si cuanto peor le vaya la campaña militar en Ucrania, tanto más, más peligroso se puede hacer esta guerra. ¿Por qué? Porque simplemente Rusia no puede perder esta guerra sin perderse ella misma. No, no puede perder, eh, no, sin perderse ella misma, quiero decir, sin que su régimen quiebre, su régimen político y que sin que ella entre en una gran crisis, ¿no? Y las crisis rusas pueden ser eh, pueden convertir lo que estamos viendo en Ucrania en, un, en, un, en, un, en una anécdota comparado con lo que puede pasar en Rusia también. ¿no? Entonces, cuanto peor le vaya sobre el terreno militar a Rusia, más se incrementa el peligro general de esta situación. ¿no? Estamos asistiendo a un intercambio eh, reiterado de amenazas, de amenazas nucleares. ¿no? Esto es realmente absolutamente alarmante ¿no? y desde desde la crisis de los misiles de cuba no habíamos llegado a una, a una dialéctica en la que los, los de este estilo ¿no? en la que los, los, los jefes de, de las primeras dos potencias nucleares ¿no? pues se amenazan ¿no? el biden dijo en enero a putin si putin invade que sepa que se arriesga una guerra nuclear eh, putin ha dicho cada semana dice una de estas no la última fue fue el miércoles pasado, ¿no? pero antes ya puso anunció que ponía sus fuerzas eh, nucleares en un, en, un, en un estadio de, de, de alerta especial. Todo esto es peligrosísimo porque eh, los expertos pueden eh, discutir si es, si es un bluff, si va en serio, si tiene. pero estas cosas se pueden ir de las manos ¿no? y, y los, los, los jefes de Estado no pueden perder la cara, ¿no? y el presidente Biden mismo está, tiene una debilidad manifiesta ahora, ¿no? Su prestigio está por los suelos, tiene unas elecciones de mid-term eh, de, aquí, de aquí poco, ¿no? Y, y bueno, o sea, eh, la situación es, es, es sumamente peligrosa y no podemos perderla de vista eh, al, al, al observar esta, esta situación. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, desde el sur global, hemos de ser o tenéis que ser conscientes de que eh, en el mundo de hoy eh, no hay solo, hay, hay, hay, hay varias oligarquías corruptas ¿no? y varios imperios eh, dominantes, ¿no? no solo el de Estados Unidos. ¿no? El de Estados Unidos y el de Occidente es sin duda alguna el principal y el más peligroso, el más agresivo. ¿eh? Desde, desde, desde el 2001, a, en el arco que va de Afganistán a, a Libia, pasando por Irak, por Siria, ha producido... Eh, 3 millones de muertos y 38 millones de desplazados, según un estudio de la Universidad Brown de Estados Unidos. ¿no? Por tanto, a partir de aquí no hay demasiada discusión. ¿no? Y luego está la geografía también. Pero Rusia eh, se está comportando eh, como un imperio agresivo en, en Ucrania también. ¿no? Con todos los atenuantes que, que tú quieras. La geografía está de su lado. No está, no está bombardeando una, un país lejano. ¿no? Está bombardeando su patio trasero. Una nación, como dice Putin, los ucranianos y los rusos somos el mismo pueblo, ¿no? En, en, en, o sea, en, no es exactamente lo mismo, pero es una agresión también, ¿no? y eso eh, no lo debemos de, de perder de vista. ¿verdad? Rafael, eh, tengo la impresión, eh, y creo que tú también dejas traslucir en, en, en tus textos, de que este conflicto provocado en, eh, en el este europeo, eh, ...pero además eh, presionando a Rusia para que reaccione frente al avance de la OTAN... ...sería casi como la condición necesaria eh, para, más bien para una, um, una ofensiva eh, muchísimo más compleja... ...que va más allá de Rusia y que estaría más bien orientada a mm, frenar el gran avance de China... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo eh, entender eh, esta obsesiva decisión de Estados Unidos, de Washington, a través de la OTAN para tratar de debilitar a Rusia con la intención de frenar el desarrollo económico, nuclear eh, de, de China? Eh, es decir, esto parece casi Casi como una cuestión demencial. ¿Cómo entender eh, que la OTAN, con todo su poderío, eh, abra un frente, ¿no es cierto?, de batalla, de conflicto nuclear, simplemente con el objetivo, no solamente, obviamente, de frenar a Rusia, sino de contener a China. ¿Cómo, cómo explicas esto? Bueno, yo creo que, eh, eh, hablando muy en términos generales, en el mundo de hoy. A, hay dos procesos, ¿no? Uno es el relativo declive de la potencia occidental, ¿no? es algo que todos tenemos claro, desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía de Estados Unidos pesaba el 50%, de, era, representaba el 50% de la economía mundial, hoy representa el 18% o el 20%, ha habido un declive relativo de todo eso. Es lento, pero está teniendo lugar. Y el otro elemento es el, el, el, el ascenso de los que antes no contaban nada, ¿no? China, que en el año 80 representaba un 3% del país mundial, hoy representa el 18%. ¿no? O sea, hay un, un traslado de la potencia global hacia, hacia, hacia Asia, hacia Oriente. ¿no? Y eso se ha, se ha producido de una forma absolutamente sorprendente para Occidente. Se ha producido en el marco de la globalización, ¿eh? que era el seudónimo del dominio, de, del dominio eh, mundial de Estados Unidos, de la economía mundial. ¿no? O sea, es decir, los, los chinos utilizando, jugando en un terreno diseñado por el adversario y especialmente diseñado para convertirlo en un país subalterno, no solo le dieron la vuelta a todo eso, sino que consiguieron fortalecerse con ese juego. ¿no? Y eso les ha dejado a los occidentales completamente descolocados. No saben qué demonios hacer con China, simplemente. La única respuesta que han, que han sabido y que, que han sido capaces de formular es la militar, o sea, han rodeado militarmente a China y han rodeado militarmente a Rusia, como han hecho con Rusia. Y eso ha unido a Rusia y a China en una, serie de, de una especie de comunidad de destino. Los dos están siendo objeto del mismo tipo de medicina por parte del hegemonismo. Eso les, les, les ha unido. ¿no? Y ahora, eh, cuando, cuando eh, bueno, China ha reaccionado a ese cerco con una estrategia muy sutil y muy inteligente, que es la de la integración comercial de Eurasia, ¿no? lo que se llama la nueva ruta de la seda, es decir, tejer, tejer una serie de canales eh, comerciales energéticos que integren a, a todo su entorno continental, de tal forma que sea muy difícil convertir a los países vecinos en adversarios militares, porque si están integrados económicamente, ¿cómo van a, a luchar contra, contra, contra sus socios? ¿no? Y eso llegaría incluso hasta la Unión Europea, recordemos el acuerdo comercial firmado con, con, con Merkel eh, con la Unión Europea el, en, en diciembre del año pasado, ¿no? un acuerdo que ahora seguramente saltará por los aires, pero todo eso formaba parte de la ofensiva china para impedir que se creara un frente occidental contra ella. ¿verdad? Pues bien, en ese contexto ahora empiezan las sanciones, contra, las fuertísimas sanciones contra, contra, contra Rusia. Y los occidentales, primero los Estados Unidos, pero luego también la Unión Europea, van a China y le dicen, oye, eh, ayúdanos, asúmate a estas, a estas eh, sanciones contra Rusia y lo que le están diciendo es, ayúdanos a noquear a tu socio para que luego podamos meternos contra ti con menor peligro, y con, con menor riesgo y de una forma más holgada. Y los chinos, naturalmente, han dicho que ni hablar, ¿no? porque saben perfectamente que después de los rusos iría, irán a por ellos. Y es por eso que los chinos, siendo tan prudentes y tan delicados y tan, tan finos en su, en su política exterior, aquí se han plantado y de momento pues, no, no, no hay visos de que se vayan a mover. Pero no solo son los chinos, resulta que en la hora de votar las sanciones, pues los indios tampoco, Brasil tampoco, ya, no ya el Brasil de Lula, el Brasil de Bolsonaro tampoco. ¿no? O sea, hay una mayoría de población en este planeta nuestro que no apoya esta insensatez. ¿no? Y eso nos habla de otra cuestión que está detrás de este, de, este, de este conflicto de Ucrania, que es el cambio de correlación de fuerzas global, otra vez. ¿no? Este conflicto nos tiene que dar muchas claves y muchos datos para ver qué pasa con el dólar, si se sigue debilitando, qué pasa con toda una serie de instituciones alternativas que se estaban ya creando de pagos financieros, de comprar petróleo en monedas diferentes del, del dólar, en, de desmontar los, los, los monopolios digitales eh, norteamericanos que son, eh, pues ahora lo estamos viendo, eh, medios de, de, de espionaje y de, y, de, y de censura, porque resulta que si tú das determinadas opiniones en Twitter o en Facebook, pues te desconectan, ¿no? Por tanto, los, los rusos y los chinos están creando internets alternativos, ¿no? Todo esto es sumamente interesante, además de sumamente dramático, porque en el siglo XXI la humanidad tiene unos retos muy claros y no puede permitirse el lujo de perder el tiempo con guerras y tiene el reto del cambio climático que cuanto más se aplaza en, en, en, ser, en ser afrontado, más peligroso se hace, ¿no? a diferencia de los otros retos, ¿no? pues esto es una cosa que si sí, cuanto más lo abandonamos, pues... Eh, pues pues más, más peligroso se hace y exige una concertación internacional. Y en lugar de esta concertación internacional, lo que nos estamos metiendo es en un combate entre imperios. ¿no? Y realmente esto es algo de una insensatez que si un marciano lo mirara, digamos, desde la estratosfera, la diría, esta gente simplemente ha perdido la razón. ¿no? Rafael, eh, muchísimas gracias por esta comunicación y este intercambio. Con Coordenada Sur ha sido un placer poder dialogar contigo. Te hago una pregunta muy breve. Creo que difícilmente haya un especialista en estas materias eh, más ajustado que, que tú para hablar del tema. ¿Esta visión que tú propones, es posible que la difundas a través de medios masivos en tu país o, o es una opinión prácticamente vetada de facto la que tú estás expresando hoy con nosotros? Sí, es más bien vetada de facto, sí, es vetada. Simplemente es vetada, no. no. Yo colaboro en un, en un portal de internet, de, de electrónico que se llama Contexto, que tiene, pues no sé cuántos, qué difusión tendrá, ¿no? Yo colaboro también en, en, el, en el programa de Pablo Iglesias que se llama La Base, que, que sí, que tiene una difusión muy grande, 300 o 400 mil de audiencia, me dijeron el otro día, pues son nuevos medios de comunicación, pero en los medios de comunicación establecidos realmente estas son opiniones que no, que no circulan. Y es por eso que mencionaba antes la campaña de cómo, inició, cómo se inició la Segunda Guerra Mundial en mi periódico, en La Vanguardia, en el año 39, cuando pues, eh, se daban la, la voz, ¿no? siendo, siendo España un aliado de Hitler, se, se, se, ...se publicaban también los comunicados del Ministerio de Exteriores polaco... ¿no? ...en cambio esto ahora no lo tenemos... ...tenemos casi solo, únicamente, la versión de lo que está ocurriendo... ...por parte de, de, de, de, de una parte... ¿no? ...y no sabemos qué está pasando militarmente... ¿no? ...ahora estamos todos esperando a, al desenlace de esta batalla en el Donbass... ...lo que está claro es que nadie está interesado en negociar... ...que todo el mundo espera pues, avanzar posiciones militares... Y la negociación, pues no, no le interesa a nadie. ¿no? Rafael, muchas gracias y esperemos que todos estos comentarios sirvan de apoyo y de contexto para quienes nos siguen a través de Coordenada Sur y sobre todo aquí en, en Bolivia y en toda Sudamérica, tu palabra es muy importante. Un abrazo grande. Muchísimas un... gracias a vosotros por esta oportunidad. Estoy encantado de, de colaborar con, con medios latinoamericanos donde la cultura política es tan... Tan diferente a la, a la europea y tan y no, preclara, digamos. Que no, Andrés, no va, no va a ser la última vez que, eh, que recurramos a, a, a Rafael. Más bien quiero pedirle con todo cariño, con todo respeto a Rafael, que eh, esté atento a nuestra convocatoria para seguir reflexionando con la gente acerca de este, este conflicto eh, tan tremendo. Eh, que está acompañado de un veto suicida por parte de los medios hegemónicos que nos impiden ejercer el derecho a estar informados. Entonces, Rafael, te, nos permitimos comprometerte para los próximos programas, si tú lo permites, y, y te agradecemos infinitamente por este aporte. Con mucho gusto. Bueno, Juan Ramón, te propongo que hagamos el último cortecito. ...y enseguida volvemos para despedir... ...este segundo capítulo de Coordenadas... Sí. Perfecto. ...perfecto... ...vamos Padre adelante. ...estás viendo... ...Avia Yala, Televisión... ...un continente de culturas... ...continúas viendo... ...Avia Yala, Televisión... ...un continente de culturas... ...nuevamente agradecemos a Rafael Poch de Feliú... ...por esta importantísima contribución reflexiva para tratar de entender este conflicto de grandes dimensiones que está conmocionando al mundo entero y que tiene consecuencias de diversa naturaleza. ¿Qué, qué opinión te ha merecido esta entrevista, Andrés? Me pareció interesantísimo, Juan Ramón, y, y me parece espeluznante el tema del tratamiento mediático. No, no es que una postura como la de Rafael Pox no pueda ser escuchada en América Latina, si no es en los pocos espacios contrahegemónicos que tenemos como coordenada sur a través del canal de Yala, sino que como vimos, tampoco en España, tampoco en Europa se puede escuchar una voz como la de él. Y esto habla verdaderamente y evidentemente de una verdadera cortina de hierro informativa que abarca todo el mundo occidental, Juan Ramón. Si no podemos, si no hay derecho, como vos mencionabas también, si no hay derecho a tener acceso a este tipo de información, y lo único que le llega a la ciudadanía son los tambores de guerras de la OTAN, estamos, realmente tenemos que concluir que estamos viviendo bajo una especie de dictadura cultural y mediática. ¿no? Creo que es una verdadera cortina de hierro informativa y esto me parece eh, muy preocupante y, y qué bueno, celebramos que, este, que podamos estar al aire, Juan Ramón, me parece tenemos el privilegio de, de poder ejercer este derecho a informarnos de otra manera, gracias al canal a la y a testimonio como el de Rafael Poch, que me parece que es verdaderamente un lujo. Andrés, a mí me ha dejado una impresión eh, amarga eh, y, tengo que decirte, y tengo que decirle a la gente eh, traumática. Yo recuerdo eh, prácticamente desde eh, los ataques a las Torres Gemelas del 2001, de septiembre del 2001, hasta el conflicto de Ucrania, eh, la humanidad eh, ya estuvo prisionera de este cerco mediático brutal, eh, no solamente después de las de la del ataque a las Torres Gemelas, sino a partir de la intervención eh, unilateral de la Alianza Atlántica, de la OTAN, contra Afganistán y las sucesivas intervenciones. Nadie se atrevía a cuestionar, ¿No es cierto? La violación sistemática del orden internacional que estaba sustentado en Naciones Unidas. Y fuimos víctimas, ¿no es cierto?, de este bombardeo mediático que nos condenó prácticamente a esta, a, a esta voz hegemónica, eh, imperial, que evitó que se hiciera críticas a, él, a las intervenciones sucesivas, Afganistán, Irak, eh, Libia, Siria, Yemen. Yo creo que ese fue el momento más funesto para la libertad de expresión en el mundo entero. Y hoy estamos asistiendo al segundo capítulo. Yo creo que le debemos agradecer muchísimo, de verdad, a, a, a Poch de Peliú, por esta eh, extraordinaria contribución y la posibilidad que nos da de tener una voz contrahegemónica, disidente, plural, distinta. Y muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo en Avia Yala y están tomando nota de Coordenada Sur, que ya ven que es una voz distinta, ya ven que es un programa eh, imperdible y que esto nos va a ayudar a liberarnos de la, de la venda que nos han colocado los medios de comunicación respondiendo a los imperativos culturales de Occidente. Muchísimas gracias por su, eh, por su atención y será hasta el próximo programa. Gracias Andrés, gracias por, eh, por todo el apoyo, por la contribución y entonces a seguir trabajando para nuestro próximo programa. Un abrazo grande Juan Ramón a todos los que nos siguen a través de la VIA YALA, de las redes. Y los invitamos a sintonizarnos para el próximo capítulo la semana que viene. Vamos a estar sentados acá, como siempre, charlando de política internacional y todo lo que atañe a los conflictos que, que nos tienen en vilo como humanidad. Así que nada, hasta la próxima semana. Abrazo, Juan Ramón. Gracias. Si cae Venezuela, se van a llenar las urnas. Y no de votos, no, de cenizas. De votos de la parca, relucen una sonrisa. Lo dijo Evo en Norteamérica no hay golpes. Porque no hay embajada americana que los monte. Confronten, lo sentimos por el norte. El sol se haría en el sur y vamos para el horizonte. No se la van a llevar de arriba. Nunca se eterna una mentira. La cuerda tensa, tira ni tira. No rullos, Venezuela, mira ni mira.